Hoy contamos con el número 5. Cinco. cinco. Cinco globos de cumpleaños y cinco dedos en cada mano. Y en los pies, cinco dedos también. ¡Hola, chicas! ¡Hola, chicos! ¿Habéis visto Calculete? ¿No? ¡Pues voy a buscarlo! ¡Hola chicos y chicas! ¿Habéis visto a Numerilla? ¿Sí? Pues yo no la veo. Voy a buscarla. ¡Mira Numerilla! Estos globos me los regalaron en el circo al que me llevaron mis padres el día de mi cumpleaños. ¡Qué bien! Pues podemos echar carreras con los coches o echar los globos para arriba sin que se caigan al suelo. Venga, vale. Pues vamos con los globos. ¡Arriba! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Que se cae! ¡Hay un montón de globos! Sí, hay muchos. Vamos a contarlos. Un, dos, tres, cuatro. Y aquí hay otro más. Pues vamos a preguntar a Ipatia con qué número los contamos. ¡Ipa! ¡Hola, numerilla! ¡Hola, calculete! ¿Os divertisteis en tu cumpleaños? ¡Sí, mucho! Me los regalaron estos globos. Y cuando los contamos, hay cuatro y uno más. ¿Con qué número lo contaremos? Pues con el número 5. Cuando tenemos cuatro globos y otro más, los contamos con el número 5. El globo rojo, uno. El rojo con el amarillo, dos. El rojo con el amarillo y el azul, tres. El rojo con el amarillo, el azul y el naranja, cuatro. Y cuando a los cuatro anteriores añadimos el verde ya tenemos cinco globos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco globos. ¿Y cómo es el número cinco? Este es el número cinco. Se parece a un conejillo que tiene por arriba una orejita y por abajo un culillo. ¡Ah, vale! Ahora vamos a contar los coches. Bien, numerilla. Y si cuento mis canicas, mira cuántas hay. 1 2 3 4 y 5. También 5. Muy bien, calculete. Ahora os propongo un juego. Con los 5 globos de colores en fila. 1 2 3 4 y 5. Y estas dos cajitas para guardarlos. Si en una pongo un globo, ¿Cuántos globos tendré que poner en la otra cajita? Cuatro globos. Muy bien, calculete. Y si los junto todos, ¿cuántos volveré a tener? Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Pues vuelvo a tener cinco globos. Ahora voy a separar dos globos en esta caja. ¿Cuántos habrá en la otra? Y Patio, si en una hay dos en la otra caja... Quedarán tres globos. Mira, uno, dos y tres. Muy bien, numerilla. Y si junto de nuevo todos los globos, ¿cuántos habrá en la caja? Cinco globos. Está chupado. Eso es. Habéis respondido muy bien. Mirad, es igual tener un globo en una caja y cuatro en otra que tener cinco globos en una caja. Y esas dos rayitas que he pintado de azul nos dicen que es igual, porque tenemos el mismo número de globos. Y si en una caja tengo tres globos y en otra dos, también es igual que si en una caja tengo los cinco globos juntos. Por eso ponemos también el signo igual. Y si tengo en una caja un coche y en otra cuatro, es igual que si tengo cinco coches. Eso es, pues ahora vamos a aprender a escribir el número 5 ¡Sí! ¡Bien! Pues mirad, para escribir el número 5 comenzamos haciendo una rayita hacia la izquierda Luego vamos hacia abajo y la última parte la hacemos redondita como cuando acabábamos de escribir el 3 Así, mirad, hacia la izquierda Abajo y redondito. Otra vez. Hacia la izquierda, abajo y redondito. Hacia la izquierda, abajo y redondito. ¡Ya sé, patia. Hacia la izquierda, abajo y redondito. ¡Ya sé, patia. Hacia la izquierda, abajo y redondito. Muy bien, calculete y numerilla. Y así vamos contando con el número 5 los dedos de nuestros pies, los dedos de nuestras manos y los globos que os regalaron en el circo. Mirad vuestros dedos y veréis que también tenéis 5 en cada mano y 5 en cada pie. ¡Hasta luego, numerilla! ¡Hasta luego, calculete! ¡Hasta luego, Hipatia! ¡Hasta luego, Hipatia! Esta vez, amiguitas y amiguitos aprendido a contar con el número 5 y escribirlo. Y que si juntamos 4 globos y otro más, tendremos 5. Y que si juntamos 2 globos y 3 más, también tendremos 5. Y también hemos aprendido el signo igual. Si os ha gustado, nos volveremos a ver en el vídeo del número 6. Estudiad mucho y jugad más. ¡Hasta pronto! Escucha, chavala, chaval. No olvides suscribirte al canal si quieres con las mates acertar.